Soy, siempre digo que soy tres cosas, soy enfermera, emprendedora y gamer. De hecho, siempre he dicho que tengo más experiencia como gamer porque llevo jugando desde los cinco años que de enfermera en sí. Eh, entonces, yo eh, me gustaría hablaros de lo que yo me traigo del gaming. Lo que a mí el gaming me ha aportado y ahora lo estoy usando para forjar esta nueva carrera dentro de lo que es la, la medicina y el campo de, de la salud en general. Entonces, eh, os voy a contar un poquito de mí, si puedes o sea. eh, Pues, eh, ¿cómo termina una enfermera haciendo eh, una empresa de gamificación? ¿No? Que es lo que hago yo ahora, que luego os cuento qué es. Eh, pues bueno, pues todo empezó cuando pues, yo decidí eh, ayudar a las personas, quería hacer una carrera de ayudar a las personas. De hecho, inicialmente quería ser fisio pero no me daba la nota para ir a la que yo quería de Tarragona, entonces me apunté a enfermería en Tarragona también para luego pasarme a la de fisio, pero luego de un año dije dos más ya termino enfermería ya me pongo independiente que odio la vida y quiero tener mi dinero, obviamente, ¿no? Eh, bueno, entonces eh, terminé enfermería y me fui a trabajar a Barcelona y estuve en varios hospitales por Barcelona, ¿vale? Entonces eh, tuve un poquillo de burnout porque lo típico no sabéis de enfermería, pero lo típico es, tú te pones a trabajar en un sitio, haces turnos de tarde o de noche, luego te llaman a las 6 de la mañana cuando llevas 4 horas durmiendo, ahora que no, no hay nadie de por la mañana, por favor vente tú, no sé qué, bueno, tal. Es un, es un poco esclavo, un poco chuco Total que al, a los pocos meses ya había hecho mi dinerito y me decidí ir un mes de Tranquis a Holanda. Tenía unos amigos que estaban por ahí pues me fui un mes ahí a hacer, básicamente, a iniciar algo. Pero eso ya es información confidencial. Total, que me fui ahí durante un mes y yo quería volver a trabajar a Francia, porque yo había estado en eh, de Erasmus en Francia y había hecho pues, de enfermera en Francia. Y en Francia están mejor valoradas, es más fácil trabajar las cosas, etc. Y yo quería pues eh, volver ahí para ver qué tal era cuando ya eres un profesional. Y entonces estaba pensando, ¿qué hago? Primero me cojo el hospital y luego me cojo una casa al lado, me cojo la casa ideal, luego busco un hospital al lado, estaba así que no sabía, y me llamaron de Disney Entertainment, que espero que aquí todo el mundo sepa quiénes son. ¿Sí? ¿Quién no sabe quién es Chris Liz. hoy de la Vale, pues, eh, bueno, pues eso, pues me llamaron de Bizarre Entertainment para un puesto de eh, Customer Support. ¿Por qué a Ana la llamaron para un puesto de Customer Support en Bizarre Entertainment, en FIFA Context, no? Pues el contexto es que eh, cuando yo estaba eh, estudiando enfermería, eh, cuando eh, tenía jugaba en World of y en el World of Cup, pues, eh, tenía un novio por aquel entonces que también jugaba al World of Cup y que me decía que era muy bueno y entonces que él podría conseguir un sitio en Customer Support pues así como súper rápido y tal, sin problemas. Quien se pico y quien aplicó también a Customer Support porque pues por mis huevos morenos que me lo dan a mí antes. Entonces, pues, eh, durante mi carrera me llamaron para darme trabajo en Digital Entertainment en París, en los headquarters de París. Eh, claro, y por aquel entonces les no yo estoy estudiando mi carrera de enfermería, no puedo ahora. ¿no? Me llamaron más tarde cuando estaban los exámenes, no que no puedo hacer en los exámenes. Luego me volvieron a llamar cuando estaba en Holanda sin hacer nada y quería volver a París. O sea, quería volver a París, quería ir a trabajar a París. Y entonces me ofrecían eh, ponerme casa, me ofrecían eh, eh, empezarme una cuenta de banco, no sé qué, con lo cual me lo hacían más fácil y dije, pues nada, pues me voy allí a a tener una experiencia en una multinacional que pues nunca voy a tener si no si voy de enfermera. Total, que así es como terminé trabajando inicialmente para Miss Artes ¿Qué pasa? Que en París, Francia, si tú tienes más de 600 trabajadores, tienes que tener una enfermera full-time. Y eventualmente esta enfermera fui yo. Es decir, pase, es que es complicado, pase de Customer Support en París, Francia a ser la enfermera de los deportes de París-Francia, ¿no? De Blizzard Entertainment, y ahí pues eh, ya estaba en mi salsa, ya era enfermera, que es lo que yo quería, ¿no? Y estaba en el mundo de los frikis, con yo, que soy súper friki, y estaba muy contenta. Eh, como os podéis imaginar, este sitio donde yo había ido a trabajar por primera vez fuera de mmm, España, no sé qué, no sé cuántos, también era la situación para muchos de la gente que trabajaba ahí, entonces tenía mucha gente que era su primer trabajo, su primer trabajo fuera de casa, eh, con lo cual estaban en el ordenador todo el día trabajando, se iban a casa, se ponían a jugar en el ordenador todo el gato y pidiendo pizza para, para comer. Entonces yo tenía un grave problema de una población que tenía muy poca prevención en salud. O sea, su, su grado de salud a los 10 años de donde estaban podía ser muy muy negativo. ¿no? Entonces me dedicaba a hacer muchas cosas de prevención de salud. Eh, hacia, organizaba eh, eventos donde por ejemplo pues nos vino un, un, un cocinero a cocinar con una paella y un microondas y tal, para pues, enseñarles pues cómo, cómo se podían cuidar ellos mismos pues, en casa y todas estas cosas. Total, que eh, a pesar de todo, tuve un chico que me hizo una embolia pulmonar con 27 años, entre otras cosas, eh, sí, entre otras cosas, por con, con una diabetes no diagnosticada. vale entonces, eh, cuando salió del hospital me tocó a mí hacerle su educación para la salud, ¿no? De esa diabetes que tenía. Entonces, no sé si lo sabéis, pero la diabetes es una enfermedad que es para toda la vida. Una vez te la diagnostican, tú te quedas con ella toda la vida y cualquier eh, cambio de comportamiento que tú tengas que hacer, lo que tengas que hacer, lo tienes que hacer de ya, de ya hoy hasta el resto de tu vida, ¿vale? ¿Vale? Entonces, es lo que se llama una enfermedad crónica, ¿vale? Entonces, eh, pues cuando, cuando salió del hospital, yo hice lo que a mí me habían enseñado en la universidad. Lo senté delante mío, tuve un lujo que pocas enfermedades tienen, que es que yo tuve una hora para charlar con él. La mayoría de enfermeras tienen unos 10-15 minutos, como muy mucho, para hablar con sus pacientes. Eh, y hablamos de la diabetes. Yo le hice su educación para la diabetes, ¿vale? Eh, al final le di un panfleto y le dije, nos vemos en dos días a ver qué tal lo llevas. Total, que vino a los dos días y el chico iba perdidísimo. Perdidísimo, es como si le hubiese dado un 5% de la información que le di. Entonces, yo frustrada porque pensaba, joder vaya, vaya mierda que esto es para ayer, o sea, este chico, si, si lo hace mal se puede llegar al hospital solo porque un día hagas algo mal. Entonces yo estaba frustrada, él estaba súper frustrado porque me veía a mí diciéndole broncas al pobre, ¿no? Entonces yo pensé, digo, este chico es muy listo, este chico puede fácilmente entender la diabetes. ¿Cómo lo sabía yo que este chico era tan listo? Pues porque jugaba al bolo of Warcraft. Entonces yo me puse a pensar y dije, a ver, la diabetes es tal que así de difícil. El World of Warcraft es tal que así de difícil al nivel ese hardcore que juega este chico, ¿no? Entonces digo, no es un problema de que no sea listo, o sea, tiene la capacidad para entenderlo. Eh, ¿Dónde está el problema? El problema era yo, la manera como yo transmitía esta información. Y aquí fue como mi momento eureka y dije, ¿y si hiciese la diabetes más como el World of Warcraft, ¿conseguiría que más gente entendiese la diabetes? Y ahí fue cuando dije, bueno, vale. ¿cuántas enfermeras hay en el mundo? Pues muchas, ¿no? ¿Cuántas enfermeras frikis hay en el mundo? Pues ya somos más pocas. ¿Cuántas enfermeras frikis hay en el mundo que encima crean que tienen una visión y que quieren ir a por ella y que van a hacer esto con su vida? Pues ya somos muy pocas. Sí, queda alguna aparte de yo. Total, que dije, bueno, pues alguien lo tiene que hacer. Total, que mi corta ni, ni perezosa ni, ni perezo, me volví aquí, hice un máster eh, que se llamaba Cognitive Systems and Interactive Media, que era el único máster donde dejaban entrar a alguien de salud, sinceramente donde tenía que ver con tecnología, porque si yo me quería poner en tecnología, pues algo tenía que hacer sobre el estilo. Y en este máster, pues vimos cosas como eh, Serious Games, que son los videojuegos que están creados no solo para ser puramente lúdicos, sino que te enseñan algo, aunque yo soy de los que creen que todos los videojuegos te enseñan algo. Luego estaban los que son exergaming Gaming Platforms, que son las plataformas estas como puede ser la Wii, donde te fuerzan a hacer pues, un poco de movimiento para jugar. Eh, y luego estaba la, el tema de la gamificación que es cómo hacemos que sistemas que no tienen ningún tipo de juego pues les hacemos que la gente entre en modo reto y en modo como si estuviesen jugando sin estar físicamente jug jugando no o pues sin estar con videojuego jugando. Entonces, eh, después de aquí, mmm, uno de los, eh, se me ocurrió enviar a un congreso que se llama Games for Health les envié mi idea de cómo podíamos transformar, eh, cómo podíamos crear un addon para el World of Warcraft para que tu personaje tuviese diabetes, porque claro, claro, o sea, o sea, porque, claro yo jugaba al juego, yo sabía que tú podías medir las distancias dentro del juego, porque tenía el quest helper que me decía cuántos metros me quedaban para llegar hasta el, el tío que tiene la quest, y esto es ejercicio, y yo lo puedo medir, ¿no? Entonces, el World of Warcraft, para los que lo hayáis jugado, tiene mogollón de comida. O sea, bebida, comida, de todos tipos. Y todos tienen un Item ID. Y este Item ID yo lo puedo asociar a um, un cierto azúcar en sangre. Entonces se me ocurrió meterle en la interfaz al juego un glucómetro que subía y bajaba, depende de las acciones que tú hacías en el juego. Total, que lo presenté. Eh, así un poco un poco loca, ¿no? Y sí, sí, eh, un tío me vino un profesor eh, de Rochester Institute of Technology, me vino y me dijo, oye Ana, eh, me gusta tu idea, vamos a desarrollarla porque yo tengo estudiantes que lo pueden hacer. Total, que hay, existe... Eh, pues posiblemente ahora ya desactualizado con las últimas updates del World of Warcraft, con las últimas expansiones, pero um, que se llama WOW Diabetes Adol y te lo bajas y tu personaje de nivel 0 a nivel 10 tiene diabetes. Y las interacciones que haces con el mundo pues tienden a ver con este glucómetro que te dice la, el azúcar en sangre que llevas para aprender qué cosas te pueden afectar a ese azúcar en sangre. Bueno, total, Pasamos un poquito más adelante y empecé Play Dynamics, es mi compañía. Eh, creé una empresa con la intención de ayudar a todos esos productos de salud que quieren ser digitales a hacerlos divertidos para que la gente realmente se enganche. Yo quiero que la gente esté enganchada a tomarse bien su medicación, enganchada a comer bien todos los días, enganchada a hacer deporte. Quiero que la gente se enganche a su salud y yo creo que los videojuegos es como más, eh, mejor lo podemos hacer. Eh, entonces, yo creo que hay tres cosas que, en la, que los videojuegos hacen muy bien y que podemos llevarlos incluso fuera de salud, incluso en cualquier situación que nos encontremos. La primera es transformar el estrés en reto. Los juegos son muy buenos en hacer esta parte. Nunca estamos estresados. Si están bien diseñados siempre estamos en modo reto. Eh, encontrar aliados es otra cosa que hacen muy muy bien los videojuegos. Y por último, eh, creer en nosotros mismos. Nos ayudan a encontrar nuestros superpoderes de nosotros mismos. Entonces, vamos a pensar en el primero. Si yo os digo estrés, y os hago pensar durante un rato en estrés, ¿qué palabras os salen? historia que eso a qué se si me decís eh, sentimientos que podéis tener? Venga, va, ¿sentimientos que os da el estrés o sensaciones? Suspensa, <risa> sensación. Nada, es Angoixa, o sea, ansiedad, ¿qué más? Frustración, ¿qué más? Agobio. Agobio, ¿vale? Normalmente las palabras que tenemos asociadas al estrés son muy negativas, ¿vale? Ah, entonces, si ahora mismo os digo reto, ¿Qué palabras os viene en la cabeza? Cárcel. <risa> <risa> ¿El qué? <risa> que no es <me> entero. <risa> ¿Alore? ¿Está? <risa> Cárcel. <risa> ¿Ah? <risa> <risa> Hostia. A ver, no, no, yo más pillado, más pillado. <risa> bueno, ¿qué más? ¿Reto? Aprobar. <risa> sea, o sea, aprobar sería tener una o por... Oportunidad... Eh, ¿qué más, qué más sí. Otra palabra que os puede aportar esto aparte de oportunidad, que también está bien. Superación. ¿Vale? O sea, las palabras... Ya, ya no os torturo más. Las palabras asociadas a reto son más bien positivas. Y a todo el mundo no nos gusta estar en una situación de reto. Lo vemos como positivo. Pregunta: ¿A cuántos de vosotros os han dicho cuando estáis estresados os dicen lo típico de ay que estresado no relájate un poco de ir a y cosas no a ver cuántos, ¿A ver, cuántos ¿no? a ver. Vale, si ahora analizamos, ¿qué pasa cuando estamos, eh, cuando estamos estresados? Os lo voy a explicar así un poquito, seguro que ya lo sabéis un poco. ¿Qué pasa cuando estamos estresados? Nuestra respiración se acelera, nuestras pulsaciones se aceleran y nuestro cuerpo se pega una hormona que se llama adrenalina, ¿vale? ¿Qué pasa cuando estamos relajados? ¿Hay adrenalina en nuestro cuerpo? No, no hay adrenalina, entonces las pulsaciones y las respiraciones se bajan, incluso se ponen por debajo del lugar normal, ¿vale? Eh, entonces, para pasar de estrés a relajado, tienes que pedirle a tu cuerpo que cambie su estado y eso es muy difícil, no sé si lo habéis intentado nunca, dice, segrega adrenalina y no funciona, ¿no? No hay comando no sé qué, no, no. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando estamos en reto? ¿Tenemos adrenalina en el cuerpo? Sí. ¿Nuestras pulsaciones van más altas? Sí. Y también nuestras respiraciones. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de estrés al reto? O sea, ¿dónde está la diferencia? O sea, la diferencia, el reto es voluntario, exacto. La diferencia está aquí. Es como tu cerebro está registrando esa información es literalmente esto, porque el cuerpo se siente igual. O sea, entonces os voy a hacer un regalo, ahora antes de exámenes, ¿vale? Y el regalo es el siguiente. Eh, hay una forma científica, científicamente probada, que es de funcionar, ¿vale? que es la siguiente, para pasar de estrés a reto. Eh, sí, yo soy muy científica, me gusta mucho leerme papers y me leo muchos papers, ¿no? que son científicos y os hablaré mucho de ciencia, pero esta es una de ellas. Entonces es lo siguiente, tenéis que pensar en el momento este estresante que estáis viviendo, lo estáis reproduciendo y cuando tengáis ahí... Esto en la barriga que os empieza a sentar mal todo, ahí decís en voz alta y tres veces mínimo: estoy súper emocionado con y lo que sea que os estresa. Sí, sí, sí, científicamente probado de que vas a pasar de estresa a esto. poca coña. Yo lo, yo lo he usado y les digo un estudiante no, no, no. en el examen. De historia. Entonces, es curioso porque, eh, a ver, esto científicamente funcionaba, creo que era un 86% de las veces o así. Yo en mi experiencia personal funciona bastante. Incluso he tenido alumnos que me han venido y me han dicho, oye Ana, ¿te acuerdas cuando me dijiste eso? Okay. <ríe> claro, claro. ¿Por qué? Porque de repente, en vez de cerraros sí, y en vez de estar um, ansiosos y tal, vais a empezar a pensar. Vale, ¿quién tiene los apuntes de no sé qué? ¿Dónde puedo ir a coger no sé cuántos? Si te empiezas a organizar, ¿de dónde puedo sacar tiempo estos tres siguientes días? No sé qué. Te empieza, tu cerebro empieza a salir y la verdad es que funciona muy bien. Ya le contaréis a Gina si os funciona y si os funciona, pues de nada. ¿Eh? Christmas is ending this year. <risa> Entonces, yo me di cuenta de una cosa. Me di, una, me di cuenta de que en los juegos, que están bien diseñados, y ya no lo voy a repetir más, lo de que están bien diseñados, nos se entiende, ¿vale? En los juegos, eh, nunca estamos estresados. Siempre estamos en moda. Y dije, hostia, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que los videojuegos nos hacen siempre sentir en ese estado de reto y no en estrés? ¿Cómo lo consiguen? Y entonces, eh, me di cuenta de, de que había eh, tres grandes pilares de los videojuegos bien claro Yo me puse a leer, como buena científica soy, y me di cuenta de que hay eh, tres grandes pilares que son como si dijésemos en la, en la función de los, de los videojuegos, que es el PEMS model creo, que se llama o algo así, que hay competencia, autonomía y eh, afinidad, relatedness, ¿vale? Entonces, um, yo me di cuenta que el reto tenía que ver con competencia y, y, y autonomía y el equilibrio entre ellos. Para ponerlo así en palabras simples, lo que es la competencia y la autonomía y el equilibrio es, imaginaros que vosotros queréis hacer eh, con la bici volteretas, ¿vale? En plan super guays, ¿vale? Y os dan una teatro de bici del copón y os ponen en una especie de estas de cosas así para hacer... Claro. Muy eh, entonces, eh, mola, ¿vale? Pero es que no os habéis montado en una bici en vuestra vida, ¿vale? Entonces, tenéis mogollón de autonomía porque podéis hacerlo que os dé la gana y muy poquita competencia porque no os habéis montado una bici en la vida. Entonces, ¿cuántas veces os vais a dar contra el suelo hasta que digáis, mira, sabes qué, mm, muy bien, pero yo me voy? ¿No? Pues depende de la perseverancia que tenga cada una, pero básicamente, eventualmente saldréis del sistema, ¿no? Porque es un sistema que no está bien diseñado. Tiene una competencia y autonomía mal equilibradas. Lo mismo pasa en el otro extremo. Imaginaros que vosotros dais volteretas super con la bicicleta y os ponen un triciclo y un llanito así de largo. Pues es que ni os vais a montar al triciclo, vais a decir, bueno, yo no voy a venir aquí a hacer el tonto y os vais a ir, ¿no? Es un sistema mal diseñado, tienes muchísima competencia y muy poca autonomía. ¿Vale? Entonces eh, no funciona bien. ¿Qué pasó con mi chico diabético? ¿Qué le pasó? ¿Cuánta era su competencia cuando yo le dije panfleto y nos pero, vemos en dos días? Pero, pero era prácticamente nula. Yo llevaba una hora hablando y el pobre ahí escuchando e intentando entenderlo, ¿vale? ¿Y cuánta era su autonomía estos dos días que yo le dije dos días? Total. Tenía que tomar tranquilamente seis decisiones al día que tenían que ver, que tenían que ver con el riesgo vital de su vida. ¿Vale? ¿Qué pasó? El sistema estaba mal diseñado el chico este salió del sistema. Cuando a mí me volvió, realmente, no llevaba los apuntes bien hechos ni nada porque había salido del sistema. Se había frustrado ante este sistema mal diseñado. ¿Vale? Eh, uh, la otra es... Eh, que Encontramos aliados. ¿Aquí está? esta muy buena? ¿Están muy hudas, ¿no? ¿Ahora? ¿Muy la segunda? Vale, torno enrere. Creo que te quedas faltado una. Vale, ya está. Vale. La china va muy rápido. No, no. Oh. Oh. Sí, sí, sí. <risa> eh, bueno. no, Total. Eh, entonces, aquí está. Sí, sí, sí, sí. <risa> la primera que, que, que, que os quería enseñar. La segunda es encontrar aliados. Los videojuegos son muy buenos. Ah, enseñamos a encontrar aliados. Pero no solo en eso. Eh, yo estuve leyendo y me di cuenta de que había un estudio de la Universidad de Helsinki que lo que hizo es poner a dos personas jugando juntas en la misma habitación, ¿vale? Y eh, independientemente de si el juego era competitivo o cooperativo, estas dos personas hacían un link muy especial que se llama neurofisiológica linkage, ¿vale? Este mm, link neurofisiológico lo que hace es que las personas empiezan a hacer las mismas muecas a la vez, ¿no? Les empiezan a hacer así a la vez y empiezan a a sonreír a la vez, etc. Eh, también lo que pasa es que se sincronizan sus eh, respiraciones y sus pulsaciones. Y además, a medida que sus neuronas espejos empiezan a reflejar las unas con las otras, las eh, brain waves, las eh, ondas cerebrales, también se sincronizan, ¿vale? Entonces, eh, ¿y por qué es especial este link? ¿no? Pues este link es especial porque lo que hace es que las personas que han creado este link, y por cierto, ocurre solo después de un minuto de estar jugando, o sea, ocurre muy rápido, Después de haber jugado, se sentían que tenían eh, más afinidad entre ellas, que, tenían, que, que se podían, tenían más empatía el uno con el otro, que, que si uno de los dos se ponía en peligro, el otro sería más propenso a ayudarlo. ¿vale? Entonces, esto les pareció muy interesante y lo, ponieron, lo pusieron en otro setup. El setup era eh, niños autistas y sus familias. Y lo que hicieron fue hacer que los niños autistas jugasen con sus familias a los videojuegos. ¿vale? En la misma habitación, todos juntos, tal. Entonces lo que se dieron cuenta es que estos niños tenían interacciones más eh, eh, más normales con el resto de su familia después de haber jugado. O sea, se conseguían que el tipo de interacciones sociales que nosotros considerábamos normales, pues saliesen más a menudo y con más calidad de estos, de estos niños autistas, ¿vale? Y esto fue algo que pues eh, fue muy importante. Entonces, eh, gracias. Um, esto, independientemente de cómo se use el juego, en este caso para crear este link interesante, también sabemos que todo todo desde que se estudia el tema de lo que es el aliado dentro de ya sea una enfermedad o, un, o entrar en una empresa y ser nuevo, etcétera El aliado, el body system funciona. O sea, hay un mogollón de eh, recerca Hecha validando que el sistema de tener un compañero que te acompañe en algo, en un proceso, funciona, es más positivo siempre. Entonces, eh, los videojuegos son muy buenos en encontrarte aliados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ya sé que ahora vas a decir, joder, otro ejemplo de World Warcraft, sí. Eh, tú, cuando entras al World Warcraft, eres nivel 1, ¿vale? Entonces, es un juego MMO, o sea, hay un montón de peña por ahí jugando, ¿no? Los otros ejercitos que están por ahí corriendo son gente en su casa que está jugando. Entonces, si tienen un uno en la cabeza, son potencialmente aliados vuestros. ¿Por qué? Porque tendrán las mismas misiones y los mismos objetivos. O sea, rápidamente, entrando en el juego, ya podemos localizar de manera muy fácil quiénes son nuestros aliados potenciales. En la vida real esto no lo tenemos. No hay nadie que vaya con un uno en la cabeza, si voy con un 5 y digo, ah mira, por allá al fondo hay otro 5 en no sé qué, igual nos llevamos bien con esto. No. Aquí no hay nada así, entonces los videojuegos esto lo hacen muy bien y yo creo que hay muchas posibilidades de usar este tipo de afinidades que utilizan los videojuegos en la vida real en varios y distintos setups. Y esto ya nos lleva a llevar a la tercera eh, pata del pens, ¿no? que es afinidad. les he dicho que la primera competencia de autonomía y la tercera es afinidad. La afinidad son eh, los videojuegos que permiten la, la afinidad en sí es la necesidad de la necesidad intrínseca de sentirnos eh, eh, trust, eh, confianza, de confianza, amor y con los otros, ¿vale? Y empatía, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis de Farmville? Farmville, sí, ¿no? Os escribo un poco el juego, ¿no? No hace falta, vale. Eh, farming hizo el gran boom, es el de las granjitas donde tú ibas en el Facebook y la ayudabas a los otros, no sé qué. Fue uno de los primeros juegos de Facebook que permitió esto, afinidad. ¿Vale? De hecho, era tan masivo que tú ponías toda la gente que jugaba Farming junta y era la tercera potencia mundial. Sí. ¿Vale? Entonces, eh, ¿Qué pasó? Que fue el primer juego que permitió afinidad y por eso en parte se hizo tan masivo. Porque permitía que tú te fueras a la gran cita de tu amigo ¿no? y la cuidaras no sé qué y que él viniese a la tuya y la cuidase y no sé qué. Lo mismo con Candy Crush cuando empezó, eh, que si las vidas no sé cuántos, todos teníamos en el feed de Facebook, eh, no sé quién te pide una vida, no sé cuántos te dan una otra vida, no sé qué, ¿vale? todo ahí, ¿no? Pues es eso, es porque es, son juegos que ya empezaban a buscar este tipo de eh, entrar dentro de, este, de esta tercera pata dentro del diseño y estaban funcionando muy bien eh, y los juegos nos pues, saben hacer esto muy bien y nos puede, se puede extrapolar en la vida real y el tercero es eh, creer en nosotros mismos, ¿no es? Vale, eh, creer en nosotros mismos y nuestros superpoderes. Nosotros tenemos superpoderes, aunque no lo parezca, lo que pasa que eh, no nos lo venden así. Entonces, ¿qué eh, pasa? Los videojuegos tienen una gran capacidad de hacernos sentir esos superpoderes. Puede que lo penséis que simplemente son superpoderes cuando tú juegas a un videojuego, pero la verdad es que no, la verdad es que también son capaces de hacernos llegar a ciertos, video a ciertos eh, superpoderes que tenemos nosotros en la vida real, ¿Vale? Este juego, ¿qué es? Es un eh, head person shooter, ¿vale? Ya puestos, ¿no? Eh, donde pues hay una protagonista que tiene un arma y dispara, ¿no? Eh, aquí, ¿qué parece que es esto? Un mapa, ¿no? Eh, y bueno, y por aquí parece que tenemos unas cosas que pueden ser potencialmente enemigos, ¿no? Los disparamos, ¿vale? Este juego es así, eh, con una particularidad. Esta chica lo que dispara es quimioterapia y antibióticos. Eh, lo que está disparando son células cancerígenas y el mapa es la, la parte de la espalda la médula ósea de una niña que tiene cáncer, ¿vale? Entonces, este juego fue diseñado por eh, en la Universidad de California porque eh, uno de los profesores que estaba ahí es un, eh, un pediátrico del hospital que se dio cuenta de que tenía tranquilamente el, 30%, el 20% de los niños a los que trataba tenían eh, el 30% de eh, eh, dosis que se perdían, se perdían el, el 30% de dosis, ¿vale? Entonces, eso hacía que podían recaer mucho más fácil, ¿vale? Entonces, eh, quiso crear un videojuego para enseñar a los niños la importancia de la adherencia de tratamiento, es decir, que tomasen sus tomas cuando toca, que vayan a las sesiones de quimioterapia cuando toca y no se, no se salten ni una, etcétera etcétera, ¿vale? Entonces, eh, este juego lo que pasaba es que bueno, pues tú vas disparando las células cancerígenas y de tanto en tanto pues, se te pone una célula normal por el medio porque tú ya has disparado. Entonces, la célula está buena también se muere, a pesar de que eh, solo querías matar las cancerígenas. Esa es una manera muy experiencial, si queréis, de entender por qué se te cae el pelo, por qué te sientes mal y tienes ganas de vomitar cuando estás en quimioterapia, etcétera, etcétera, etc., ¿no? Es una forma muy de primera persona de entenderlo. Entonces, ¿qué pasaba en este juego? Si tú te perdías una, una dosis, lo que pasaba es que tu, tu supergar, eh, cada dos tiros el tercero se iba a parlar, ¿vale? No funcionaba, como de la ruleta. Luego, si saltabas dos veces la, la dosis, lo que pasaba es que la explosión que causaba la, tu, tu don, pistola eh, pues era más pequeña y entonces pues afectaba menos eh, células, con lo cual era más difícil superar ese nivel. ¿vale? Si se saltabas tres, había células que eran inmunes a tus disparos, con lo cual hacía muy difícil poder superar el nivel. Pues bien, lo que estuvieron calculando, calcularon que hacía falta 36 horas de juego para que los niños y jóvenes adultos, porque éramos pues, hasta los 18 años, eh, pues tuviesen esa adherencia extra al tratamiento que ellos querían ver, ¿no? Pues no. <risa> la que tiene el micro no es. Pues yo no he hecho nada. <risa> <¿La> han visto. <risa> bueno, pues. Eh, total, que. Eh, ¿Por dónde iba? Pues. Eh, que... Sí, sí que no, no hacía falta. Con solo dos horas de juego, los niños ya, o sea, ya se veía que había una adherencia al tratamiento mayor. Lo siguieron durante tres a seis meses, estos chicos, ¿vale? Entonces, lo que vieron es que, eh, pues eso, la adherencia de tratamiento, pues era mejor a los niños que habían jugado versus los niños que no habían jugado, ¿vale? A todo esto pensar que, claro, al final hasta los 18 tus padres están muy encima, entonces, a, o sea, a partir de la adherencia lo hacían los padres, o sea, que era muy valioso que los niños mismos tuvieran esa adherencia al tratamiento, ¿vale? Entonces, eh, otra cosa que pasó... O sea, esto fue una de las cosas que, que surgieron de este análisis, pero no fue lo más espectacular que salió de este análisis, porque estamos hablando de superpoderes. Entonces, lo que se dieron cuenta es que, entre otras cosas, estaban mirando pues, los niveles de estrés que tenían estos niños, eh, los niveles de efectos secundarios que tenían, cómo estaban, si estaban con dolor, sin dolor, etcétera, les miraban y de cosas, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que los niños que habían jugado al juego, se sentían más optimistas, se sentían que ellos podían contribuir positivamente a su estado eh, en la enfermedad. ¿vale? Entonces, eh, esto es lo que se llama estado de autoeficacia. Cuando tú crees, y esto es definición literal, cuando tú crees que tienes las habilidades y, y lo, los recursos en ti que hacen falta para llegar a un objetivo o superar un obstáculo. ¿Vale? Esto es lo que se llama autoeficacia. Si os fijáis, los videojuegos nos hacen, nos hacen sentir constantemente que podemos superar el reto que nos están ofreciendo, ¿vale? Nos están constantemente creando esta sensación de autoeficacia. Ahora, lo que fue interesante en este videojuego fue que estos niños que jugaron a este juego y crearon autoeficacia aquí dentro, se la llevaron fuera y, eh, comparado con los otros niños, su éxito no dependía solo de que los médicos lo hicieran bien, su éxito también dependía de ellos mismos. Y eso, créeme que para alguien que está en una quimioterapia, que son procesos súper largos y súper jodidos, lo que hace un, un sistema así, crearte autoeficacia, te permite tener suficiente fuerza de voluntad como para aguantar lo que es todo el tratamiento. Y eso es una de las cosas más interesantes que ofrecen para mí los videojuegos. La otra cosa, el otro superpoder que tenemos, el primero es eficacia, el segundo superpoder que me gustaría hablar es la atención. ¿Cuántos de aquí sabéis eh, de la palabra esta eh, mindfulness? ¿Os suena mindfulness? ¿No? ¿Meditación os suena? Sí, sí eh, los niños y tal, y la meditación y, y no sé qué. Sabéis que es algo positivo, ¿no? Así os suena que es algo positivo, ¿no? Pues la meditación, el mindfulness y todo esto tan guay es la capacidad humana de controlar la atención, ¿vale? Eh, en este caso, ¿puedo poner un video súper rápido? Pues a YouTube. YouTube. Sí. Y que tú expliques Snow World a de un mes. Snow World. Eh, Game. Y es al primero. Sí. Vale. Lo que os estoy a punto de enseñar es: eh, lo que veréis es un, es un vídeo de un gran de un gran quemado. Hay alguien que es súper susceptible a estas cosas que se tape los ojos. No veréis nada, no carne fecha, pero lo que sé, normalmente hablo con gente de salud, pues los que osáis, no sabéis, no sois de salud, así que sí, os un poco, si os da un poco de cosas, pues na, ¿sabes? no miréis y ya está, ¿vale? eh, Los grandes quemados, yo eh, tuve la suerte de trabajar con grandes quemados en mi, eh, cuando estuve trabajando de enfermera, entonces Desafortunadamente para ellos, se les tiene que curar cada 24 horas, ¿vale? Y para ellos, cuando los curas, la sensación que tienen es que les estás arrancando la piel. O sea, es muy heavy. Y los tienes que curar por cojones cada 24 horas porque como se infecte, la herida la has cavado, Se tiene que volver a empezar desde cero. Esa piel no se va a regenerar y puede generar una... Eh, Star... una eh, y esto ya lo pierde ese tiempo, ya no se vuelve a regenerar, ¿vale? Entonces es súper, súper, súper importante hacer las curas bien, y son curas muy largas, tenéis que pensar que mi gran quemado tenía solo estas dos partes quemadas, ¿vale? Y yo tardaba dos horas hacerle la cura, dos horas de dolor, ¿vale? O sea, es muy duro. Era tan duro que para mí yo me tenía que sentar a la mitad de la cura, porque es que me desmayaba yo misma de estar ahí tanto tiempo de pie. ¿vale? O sea, es muy muy duro. Aquí veréis que lo que otra de las cosas que les hacen a los manos quemados, aparte de eh, cambiarles los vendajes, etcétera, es movilizarlos, porque porque la piel que se genera si no se queda tensada y no pueden mover. Entonces tienen que hacer mogollón de movimientos para poder eh, re, eh, volver a tener movilidad en las extremidades donde tienen eh, el problema. Entonces, al ser tan tan doloroso, se inventaron, en mucho tiempo, ya ahora es que el sistema es un poco putre, pero bueno, os hacéis la idea, lo que hicieron fue eh, mezclar realidad virtual para mitigar el tema del dolor. Sí. I was on fire. I couldn't see to un my seatbelt or open the door. I believe my guardian angel just took me out of the truck. First Lieutenant Samuel Brown survived an attack on his Humvee in southern Afghanistan, so he would then have to endure rounds of surgery, skin grafts, and painful skin stretching. This is a battle that's going to take years to, to get back to being how it was prior to this. But while Brown's body fights that battle, virtual reality technology lets his brain enjoy hurling snowballs to the music of Paul Simon. My God, my God. My God. University of Washington researchers Hunter Hoffman and David Patterson designed the virtual reality game Snow World to occupy burn patients' minds during painful wound cleaning or physical therapy. Snow World's the opposite of fire, snowy, cold, is supposed to cancel out and help distract them from remembering their original injury. Their previous research showed that not only do patients report less pain in snow world, MRI scans show it reduces the brain's pain signal. Vale. ¿Has la primera? ¿La primera, no? Que se veía cómo estaba distribuido. por era que scan, Vale, aquí eh, lo que veis es... Eh, sabemos que del cerebro sabemos muy poquito, ¿vale? Pero las partes que están iluminadas son las partes que están diciendo tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, ¿vale? Entonces, si vas pasas... a... play... Pinta la alta... Oh, no, una... Vale, eh, Lo que habéis visto es que si han ido los receptores de dolor... ¿Por qué? porque otra parte de nuestro cuerpo está requeriendo información. Sabéis que el cerebro es una máquina eh, que es poco potente, es decir, eh, sabemos muy poquito de ella, sabemos muy poquito de cómo funciona, pero sabemos que tiene una energía limitada y que no puede procesar como un ordenador, no puede procesar muchas cosas a la vez, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante porque la capacidad de tu cerebro de procesar dolor a la vez que está procesando realidad virtual, es decir, un entorno inmersivo que lo captan tus ojos, que no sé si os habéis dado cuenta ya, pero vuestros ojos rigen la parte de lo que vosotros creéis, o creéis a entender o creéis a ver, vuestro cerebro dice lo que los ojos va primero, luego ya si huelo o siento o lo que sea, ya va secundario, ¿vale? Entonces, eh, es muy interesante porque las neuronas pues no pueden eh, estar absorbiendo los pain signals que están activos, no todos ellos. Y fijaros, a mí me gusta mucho, que se ilumina esta parte de aquí adelante. Esta parte de aquí adelante tiene que ver en el cerebro, cuando a, hablamos de, de, del cerebro, tiene que ver con los objetivos a corto y largo plazo. Tiene que ver con eh, lo que queremos conseguir. Entonces, el hecho de que se ilumine esta parte es que Realmente lo que les está diciendo es: estoy jugando, estoy creando mis objetivos a corto y largo plazo, tengo que matar a este pingüino, tengo que matar a este snowman. ¿Vale? Entonces es brutal que eh, lo que ocurre en un MRA en este caso. Va a ser así en torno la presentación. <risa> vale, entonces, eh, pues eso era. Una? Eh, esto era cómo. Eh, tenemos esta capacidad de atención y es nuestro superpoder la capacidad de atención y dónde la dirigimos para compartir qué cosas, ¿no? Y eh, este caso es uno en el que el juego nos puede realmente entrenar a, eh, tener, eh, a aprender a usar esa capacidad de atención que tenemos. Ahora sí. Vale, entonces, eh, esto es otra de las cosas que se ha ido estudiando. Eh, a medida que los videojuegos cogen reconocimiento en, en la sociedad, porque ahora ya somos muchísimos los que jugamos, cuando eh, hace pues, unos años más atrás éramos muchos menos los que jugábamos, entonces, eh, a medida que se va viendo y también ya ha superado a Hollywood en dinero, con lo cual les estamos prestando todavía más atención para saber cómo lo hacen ellos para hacer, y en otros lados, ¿no? el mismo dinero. Que everything is about money. Eh, bueno, entonces, lo que hicieron es que eh, también estudiaron cómo eh, podíamos combatir las memorias fantasma con los videojuegos que son altamente visuales, rollo Tetris, crash *Vision* y Esther, ¿vale? Entonces, ¿qué son las memorias fantasma? Las memorias fantasma son estas que te producen un trauma, ¿vale? Tú tienes un trauma, ves algo, ¿Vale? Que es traumático para ti Y de repente, pues eh, Tú estás aquí en clase hablando Y ¡pum! Te viene la memoria fantasma Revives ese momento De repente, sin quererlo Y eh, pues te deja jodido Eso es una memoria fantasma Son memorias que aparecen cuando quieren Porque quieren y tú no las controlas ¿Vale? Y son muy jodidas En temas de PTSD y todo esto no De post-traumatic stress disorder Y estas cosas entonces, lo que se dieron cuenta, y eso siempre se lo digo, si hay en ese caso no, pero si hay enfermedades en la sala que se quiera, mira, urgencia, recordad decirles a la gente que tienen hasta seis horas para jugar al Candy Crash, ¿vale? que se lo bajen y lo jueguen, para evitar tener eh, memorias fantasmas, porque lo que hace es, cuando te tienes una experiencia, tarda hasta seis horas a imprimirse en la memoria esa experiencia vivida, ¿vale? Entonces, a la que se imprime, en principio, eh, es cuando ya pueden ocurrir las memorias fantasmas, que te vienen en forma de pesadilla cuando estás hablando con tus amigos, etc. Pero, si juegas al Crush, por ejemplo, no se pega, no existe memoria fantasma. Tú puedes seguir accediendo a tu memoria cuando quieras, o sea, tú puedes activamente recordarlo, pero nunca te va a venir en modo fantasma a buscarte, ¿vale? Entonces esto nos tiene muy bien y de hecho se ha tratado eh, desde hasta las 6 horas desde que ocurre un evento, incluso después hasta los dos días también tiene un efecto positivo y después ahora se está estudiando con gente que tiene, que, que son mili ex militares, que han tenido, que, bueno que tienen eh, el post de este, el Cisor del este, y están mirando si sí, con ellos este tipo de juegos también ayuda a tener menos Setbacks, menos eh, pensamientos de lo que pasó en el tenta. O sea que Esto es una tecnología que está evolucionando muy rápido y que, para la que seguramente veremos tratamientos ya con videojuegos muy pronto. Ya está, sí. Otra cosa que nos dan los videojuegos es sentido, progreso y feedback. Y eso se tenían en cuenta las enfermeras que trabajaban en un hospital eh, en Chicago. Había un hospital pediátrico en Chicago. Una de las tareas que hacemos las enfermeras. Que no se dice es lo de ir um, a nuestras habitaciones donde están nuestros pacientes y sacarlos de la cama. Le hace el favor de salir de la cama y ponte en la butaca o date una vuelta por el, por el pasillo o algo. ¿Por qué? Porque los enfermos que están encamados están peor eventualmente que los enfermos que se mueven y hacen algo. ¿vale? Estar encamados es muy, muy malo. Entonces, es una de las tareas que tenemos que hacer las enfermeras. Y todo cambió cuando. Mira, sale ese juego. Vale. Resulta que en ese hospital había cuatro pokestops, ¿vale? Entonces, los niños, independientemente de si llevaban suero o lo que tú quieras, se iban para el pokestop con desesperación. O sea, las enfermeras, la su desesperación era sacar a los niños fuera pasear y no era volverlos a la habitación que es que te tengo que dar la pastilla y no estás, ¿vale? O sea, cambió muchísimo el, el, el, el, lo que era el día a día del hospital. Además, los niños tenían muchísimas más oportunidades de relacionarse con, con otros niños porque estaban en el poquesto, porque estaban no sé qué o hacían alguna batallita y eso incrementaba su satisfacción general con la estancia que estaban teniendo en el hospital. ¿vale? Además, también incrementaban su link con sus padres porque pues, iban por dos lados y los niños estaban entusiasmados con ir a hacer cosas. ¿no? Y eso los padres lo recibían muy bien, porque si ves a tu hijo tirado a una cama super chungo, pues es muy duro, pues si lo ves andando y tal, y motivado para hacer cosas, pues lo llevas mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era? ¿Qué hizo Pokémon GO para estos niños? Es porque de repente, los niños no eran niños enfermos, eran Pokémon Masters. Sus esfuerzos de ir a pasear, etc., tenían sentido, porque iban hacia algo que ellos querían, ¿no? Pues voy a hacer un Pokémon Master y voy a hacer el que tiene más Pokémon de todo lo hospital, ¿Vale? Entonces, también tenían un progreso hacia eso que querían ser y veían claramente un feedback muy directo sobre lo bien que lo estaban haciendo. A la gente nos gusta hacer las cosas bien. Y muchas veces, por culpa de que no tenemos suficiente feedback en nuestro día, nos cuesta hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces, para mí estos tres, son tres puntos también muy importantes sobre cómo los videojuegos nos pueden ayudar a superarnos y sacar estos superpoderes que todos tenemos para sacarles sentido a nuestros esfuerzos. Vale. Eh, entonces, esta, eh, entre otras cosas, eh, dentro de Play Benefit, yo ayudo normalmente a otras compañías a que sus productos eh, funcionen mejor y tengan mejor recepción por parte de los pacientes y se usen más. Eh, y a partir de esa experiencia, yo, como ya os he dicho, una cosa que soy muy friki es de la prevención en salud. Me gusta mucho, ¿vale? También por no es mi, mi estancia en y tal, me pareció que era algo que no lo estamos haciendo bien, con lo cual me eh, quería hacer más cosas en prevención en salud y entonces ya dije, yo quiero hacer una aplicación gamificada para salud. Entonces, eh, Creer y Energy que está basada en tener energía, más energía en tu día a día y lo que hace es que habla de seis cosas que yo considero que son energía, que te ayudan a tener energía en tu día a día, que son el sistema digestivo, obviamente, si absorbes o no absorbes y sí qué absorbes eh, en tu intestino, eh, el entorno, ¿vale? Cómo está tu habitación para dormir, cómo está su, tu zona de estudio, etcétera, son cosas que te ayudan también, te aportan o te roban energía. Eh, el, más que el ejercicio la, la actividad física es decir, romper las barreras del sedentarismo ¿no? cuando cogemos ciclos de sedentarismo es malísimo, romperlos eh, la alimentación eh, lo que es eh, el mindset cómo tú ves tu vida lo que decíamos antes del reto, etc. y por último dormir si no duermes bien tú, sabéis que tenemos como si dijésemos una, una, eh, una cantidad una ampollita de eh, fuerza de voluntad en nuestro día a día ¿no? y pues si duermes mal pues se queda medio llena. Si te has tomado una ensalada para comer en vez de los canelones pues te baja un poquito más ¿no? y la vas utilizando cada día hasta que te quedas sin y os daréis cuenta que si por la tarde os quedáis sin os tomáis un Kit Kat o os tomáis cualquier guardería porque ya no tenéis fuerza de voluntad. Entonces, ya hasta que no volvéis a dormir no se vuelva a regenerar. Entonces, para mí dormir es obviamente uno de los puntos más importantes para poder hacer esto. Entonces, lo que yo quise hacer con esta aplicación era, yo no quiero eh, el problema que había tenido con el chico este, yo no quiero dar información y ya está, yo quiero dar información y luego que se tenga que hacer algo con eso para que la gente pueda eh, interiorizar lo que acaba de aprender. Entonces, yo lo que hago es crear una serie de pasos, en cada uno de esos pasos te enseño una cosa muy pequeñita sobre uno de esos temas en plan las horas del día que tienes que comer, por ejemplo. ¿no? Entonces esto es una cosita muy muy pequeñita dentro de la alimentación, las horas del día que tienes que comer. Y luego te doy un reto y te digo ponte eh, en los próximos tres días las horas que quieras que te avise para que eh, intentes comer algo. Y entonces estas veces que yo te, yo te aviso, por ejemplo, ahora por segundo las 6 de la tarde Hostia, pues eh, un, que sepas que de merienda, eh, idealmente si te tomas una fruta y la acompañas con un fruto seco, las vitaminas se absorben mejor. Para la próxima, ya sabéis, nursing tip. Bueno, entonces, eh, cada una de estas te permite activar un reto que luego lo que hace es que ayuda a entender mejor cómo funcionas. Lo que es muy guay de esta aplicación, es otra de las cosas que ah, me gustaba mucho de mis pacientes, es que me decían, mira, esto a mí no me funciona. ¿Vale? Y esto era un problema. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decimos en salud está eh, basado en estudios científicos hechos en población X, eh, normalmente hombres blancos o hombres y mujeres blancos, ¿vale? etcétera, etcétera. Entonces si tú no caes dentro de este average, parece que no tienes consejos de salud para ti. Pues esta lo que hicimos también mucho fue buscar cosas fuera de lo que era el normal, la norma, ¿no? para decirte también existen estas otras cosas para que tú entiendas cómo esto afecta a tu salud y cómo tú puedes encontrar tu propio camino dentro de la salud, que no tiene por qué ser igual que el de al ¿vale? lado. Entonces, eh, esto es otra cosa de personalización, al fin y al cabo, eh, que también tiene que ver con los videojuegos. Eh, entonces, eh, esta aplicación ahora mismo está en beta en Android y seguramente pues, saldrá en pues, unos seis meses o así, en plan ya eh, global o lo que sea, al menos en España. La estamos utilizando también para realizar muchos estudios, porque otra de las cosas que nos hacen falta en salud en particular es tener más estudios que demuestren que estos sistemas funcionan eh, para soluciones en salud, porque ahora mismo hay muy poquitos. Entonces, es otra cosa que estamos intentando hacer. Pero básicamente, mi intención es que esto sea el futuro de eh, todas las cosas que hacemos. O sea, que toda nuestra vida esté gamificado, si queréis, ¿no? Que siempre tengamos un estado de reto, que se nos potencien nuestros propios superpoderes a través de estos sistemas digitales que te los recuerdan o que te entrenan. ¿no? Y para mí esto es un poco como a mí me gustaría que todos fuesen. Eh, para resumir un poco la charla, tres cosas en que los videojuegos son muy, muy buenos y nos pueden ayudar son en transformar esto en reto, en ayudarnos a encontrar los aliados que tocan. O estar juntos es mucho mejor que estar solos y creer en nosotros mismos y en nuestros superpoderes. Y eso es todo amigos. Eh, pasa la segunda ya. Eso es todo amigos. Eh, si queréis saber más, eh, saqué hace muy poquito un libro que es este de From Games to Tell. El libro cuesta nada, dos euros y poco. Está pensado más que... El, el, el objetivo detrás de este libro no es económico, como os podéis imaginar. La idea detrás de este libro es que tanta gente como se pueda sepa qué es lo que pueden aportar los videojuegos en las vidas de las personas y cómo tenemos que diseñar sistemas que hacen justamente lo que estos nos prueban que son muy buenos haciendo. Y ya está, ya de callón.